Descarga e instala Balabolka. Ábrelo y vea herramientas y servicio de TTS en línea. Vea subtítulos y carga un archivo de subtítulos. Selecciona Microsoft Azure. Elige vos y pon los demás parámetros a tu gusto. Examinar para elegir dónde guardar. Finalizamos con Guardar. Gracias.